La primera pregunta en el fondo para ti era como, ¿qué hay en Canadá que no estamos viendo? ¿O de qué nos estamos perdiendo en Canadá también? A ver, mirándolo desde el punto de vista de un mercado eh, objetivo para exportaciones, que es lo que nos interesa aquí, Canadá es un país bastante interesante, está dentro de nuestro propio continente, es un país, es un G7, es un país con ingreso per cápita eh, altísimo, muy parecido al de Estados Unidos, de los países europeos. Entonces es un mercado con un, con un poder adquisitivo eh, muy interesante. Entonces es una alternativa eh, dentro de nuestro propio continente para, para exportaciones. Comentábamos en una conversación anterior que en, en Latinoamérica de repente se ponen de moda algunos mercados lejanos como los Emiratos Árabes. Eh, Está bien, siempre es bueno diversificarse a todas partes, pero a veces nos, nos olvidamos de que hay mercados importantes, interesantes, más cerca, o que son más accesibles, o que son, por lo menos, que están dentro de nuestro propio continente. Y Canadá es uno de ellos. Eh, como importador neto, es, es un país donde cualquier pyme latinoamericana puede tener un espacio, si su producto... Es competitivo, eh, es un, como es un mercado abierto, eh, la, la calidad y, eh, es muy importante. Tú compites con, con productos que vienen de todo el mundo. Te comentaba anteriormente de los productos frescos, por dar un ejemplo, que son los más notorios porque son los que uno tiene acceso como consumidor. Si tú vas a, una, a un supermercado o a una verdulería que ya no queda mucha, vas a ver que tiene, tienes productos durante todo el año de todos los orígenes más, más eh, lejanos del mundo. No solo productos frescos, producto de, to de todo tipo de productos. No solo alimentos manufacturados. Pero, eh, sin embargo, siempre hay oportunidad para, para otros productos y para, para otros exportadores. Cuando, cuando la gente ve Estados Unidos y dice bueno, es el gran mercado que a mí me interesa ir. Quizás como empresa pequeña, como PYME, estamos hablando de, de pequeñas y medianas empresas latinoamericanas, Estados Unidos es un, un mercado muy complejo porque es un mercado de escala gigantesca. Es muy fácil perder un negocio en Estados Unidos porque no tiene suficiente producción. Claro. Es, es muy fácil eh, no dar con tu contraparte equivalente. Si tú eres un productor que tiene una cantidad, una calidad de un producto, de, eh, buscar un importador que sea de tu tamaño es difícil. Si vas con uno muy grande, vas a afuera, fuera. Si vas con uno muy chico, tu negocio no va a prosperar. Canadá es un país que está eh, bien diversificado. Tú puedes tener negocios en la provincia de Ontario, en la provincia de Quebec o en la provincia de British Columbia y con eso te puede alcanzar como mercado total para tu empresa. Entonces... Eso... Eh... Sí, disculpa que te interrumpa. Es que creo que hay un no, no. punto súper interesante como como para mirar un mercado de estas dimensiones, o sea que si bien, como hablábamos en algún momento, quizás a nivel como de población, no es un, no es un territorio que está eh, súper eh, super poblado o que tiene una gran densidad poblacional, pero sí ese punto como de las regiones en Canadá es interesante, porque una pyme latinoamericana eh, puede tener éxito eh, eh, ...entregando productos solo en alguna región, o sea, no es necesario claro. proveer a todo a todo el país, yo creo que ahí hay una distinción interesante. No es necesario, y tampoco lo es en los mercados grandes, o sea, Estados Unidos, claro, cuando la gente exacto. dice voy a Estados Unidos, Estados Unidos es un monstruo. Estados Unidos, una, una, una transnacional que no sea norteamericana difícilmente cubre, cubre todo el país. Hay que ser un, un, un poco más humilde cuando eres una pyme y, y, y ver cuál es tu capacidad real y a dónde quieres ir. En, en Canadá, si bien es cierto, la población no es mucha, tampoco es un país pequeño, 38 millones de habitantes, eh, y, es, y tiene una geografía muy amplia, gigantesca, si bien es cierto, es, es así, la población está básicamente concentrada en tres o cuatro puntos geográficos, uh -huh. provincia de Ontario, con, con la ciudad más importante, que es Toronto, es lo más grande, donde también está parte de la capital del país, Ottawa, que lo comparte, comparte parte con la provincia de Quebec. Eh, Quebec como provincia, con Montreal y Quebec City. Y después, la, concentra la tercera concentración más grande de población es en el, en el oeste, donde está British Columbia y Alberta. Entonces... Eh, si quieres tú, tú puedes empezar exportando a uno eh, de estos mercados y no, no a todos, no es necesario, eh, y ver cómo funciona tu producto en ese mercado e intentar otro. Lo mismo es válido para Estados Unidos eh, y para cualquier mercado grande. Las pymes las pymes a lo mejor no dimensionan el, el potencial o, la, o, la, o la, el volumen de los mercados, pero... Tú, 38 millones de consumidores de un nivel adquisitivo alto es, es muy grande. Claro. Y es muy, claro. muy grande. Y, y siguiendo la línea como de, de la población en Canadá, eh, tú me decías que eh, o sea, hay como un inicio eh, en que, o sea, Canadá es multicultural. Así es. Y entonces eso también tiene efecto como en las tendencias de consumo, ¿no? A ver si nos puedes contar un poquito, quizás hacer como un pequeño perfil de eso. Tiene que ver, tiene mucho que ver. Eh, también Lo tienen que ver también, es válido para Estados Unidos con, con el mundo hispano, por ejemplo. Es un mundo de consumo diferente porque tiene, tiene, tiene orígenes culturales diferentes y tienen prioridades de consumo diferentes. En Canadá eh, es un país de habla inglesa, de origen anglosajón, por decirlo de alguna forma, con un, con, con un segundo grupo étnico que son lo, los eh, descendientes franceses, tienen sus tienen su diferencias. Te comentaba recién, no sé si se alcanzó, si alcanzó a, a, a escuchar o no, uno de los ejemplos es el consumo de vino, por ejemplo, el consumo de vino de la provincia de Quebec está muy orientado al vino francés y a los vinos europeos por tradición. Claro. Sin embargo, el resto de Canadá, y especialmente el oeste de Canadá, que consume bastante eh, vino per cápita también, son consumidores de vinos del Nuevo Mundo. El eh, vino californiano es el más popular, por ejemplo. El vino chileno le va muy bien en esta parte de Canadá. Y es por, por eso, porque tienen otros orígenes culturales, los ingleses no, no, trae, no producían vino culturalmente, son más abiertos como mercado a, a probar cosas diferentes y son, son, son menos orientados al consumo cultural. En vino. Tú, por ejemplo, también nos mencionabas en algún momento que tampoco vuelvo ahí porque no sé si se alcanzó a escuchar, eh, sobre el, el monopolio del vino en Canadá. En lo, los tancos del alcohol vienen de la época de. Eh, son de muy antiguos, en la época de las restricciones de Estados Unidos. Claro. Eso que existía en Estados Unidos después se fue liberalizando y se abrió el mercado en, en Estados Unidos. Que en algunos estados todavía quedan algunas reminiscencias de, de los monopolios del alcohol en Estados Unidos, en Canadá son todos, cada provincia tiene su propio control de importación y de venta e impuestos eh, sobre los alcoholes, el único que puede comprar alcohol es la provincia, el gobierno de la provincia, entonces está muy muy controlado. Eh, son controles diferentes es un mercado super, muy importante por ejemplo para los productores de vino del mundo porque Canadá Nada produce muy poco vino y es un gran consumidor eh, pero tienes que respetar el, la forma de distribución la forma de compra que está establecida que es a través de agentes que hacen de lobbies ante el gobierno provincial para poder eh, vender sus productos y en general va, lo, la forma más eh, conocida de, de, de venta para comprar en, en Canadá es a través de las tiendas del Estado, el Estado del que vende el alcohol. Entonces, los liquor store pertenecen al gobierno, son oficinas públicas en el fondo. Pero es extraño, okay. pero así funciona. Sí, es extraño porque además, o sea, tiene un origen que se justificaba en las restricciones y, y luego, cuando como los mercados se liberalizan, eh, se mantiene, pero creo que eso hoy día puede estar más asociado como. Eh, al ingreso de impuestos, ¿no? O sea, Exactamente. Como... El control de los impuestos, que son altísimos, claro. van al erario del gobierno provincial. Lo, claro. Esto es válido para el alcohol, para el tabaco, sí. y ahora desde hace un año y algo más, de eh, cannabis, que está liberalizado ah, en, en Canadá. También ah, las también maneja el, el Estado. Perfecto. Y ellos ponen la regulación, o sea... La regulación completa y la compra y la, la, la forma en que se vende también. Los productos que se venden, cómo se venden, etc. Y tiene que ver con que son productos eh, que tienen un impacto negativo la, la, nocivo la, en la salud. Entonces, okay. eh, socialmente, pues, tiene, tienen una connotación tan negativa, en cierto modo. Entonces, la recaudación de impuestos compensa o, o hace el balance... De, de este impacto negativo, porque la salud en Canadá, eh, si, si, si no nos, nos si ustedes saben, es pública. Entonces se financia con, con impuestos propios que llegan a través de estos medios. Claro, los impuestos elevados, eh, como a los vicios, en el fondo, tienen sentido, porque así se financian las prestaciones de salud para quienes tienen afecciones derivadas de esos mismos vicios. Así es. Entonces, claro pero, pero dentro dentro de los mercados, esos son los que están regulados, no son muchos más. Los demás son todos mercados abiertos y competitivos. Uh -huh, uh -huh. Estos también son competitivos, de hecho, si tú vendes alcohol al, al, al Estado, un productor de vino, cualquier parte, es, es un negocio y compite sí. en igualdad de condiciones, pero tiene canales y formas de decisión diferentes. Claro, el canal de distribución es distinto. Así es. Y, y Felipe, y estábamos hablando como eh, antes que, que nos parecía como que el mercado canadiense es súper interesante, porque pese que está ahí, pareciera ser que se ve poco, porque hay como una montaña antes que es Estados Unidos. Y la montaña bueno, también es válida para el otro lado, porque Canadá eh, es el mayor socio comercial de Estados Unidos y el mayor origen de importación canadiense es Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. Para Canadá, Latinoamérica, eh, no sé si será tan exótico como lo es para los, los latinoamericanos, Canadá, pero algo claro. por ahí hay. Eh, yo creo que, que, que Latinoamérica, hay un, poco, un poquito más de conocimiento Latinoamérica en general que en, que en Estados Unidos, pero no es mucho más tampoco. Hay un, hay un distanciamiento en, en, en términos de, de conocimiento de los mercados súper importante. Tampoco ve Canadá, Latinoamérica como un mercado in interesante. La prioridad canadiense es Asia, eh, Europa y Estados Unidos, lógicamente, número uno por lejos. Claro. Que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Sí, tenemos el mismo. tenemos la, el mismo, nosotros miramos más a Asia que, que, que al, al norte de, de Norteamérica. Claro, y eso también, pero eh, está como más pa, quizás para un espacio como, como de empresas que tienen mayor volumen o más capacidad eh, de entregar, pero quizás Canadá se vuelve un mercado eh, más atractivo para esas pymes que tienen como productos eh, más elaborados, eh, de menor volumen, que tienen mayor sí. valor agregado. Oh. Definitivamente, yo, yo pienso que el problema principal de las empresas latinoamericanas para llegar a Canadá es el costo de llegar con volúmenes pequeños a un mercado relativamente pequeño, que es el mismo para que tiene el mismo problema que tienen para llegar a Europa y a Asia con, con volúmenes menores. Uh -huh. eh, hoy en día, te comentaba, hay una alternativa que se está desarrollando que es muy interesante, que la venta sí. a través de los marketplaces, donde las empresas eh, latinoamericanas, por colocar un ejemplo, tienen mayor posibilidad de vender volúmenes menores, empezar vendiendo volúmenes menores, a los market precios mayor poder adquisitivos, como son el de Estados Unidos y el de Canadá, en, en, en, en el ejemplo de, de América. Como súper interesante eso. A mí me gustaría que lo desarrollaras un poco. O sea, quizás que nos puedas contar por qué, el model, por qué este modelo eh, es tan interesante o podría ser generar como... Tanto valor. Es interesante porque eh, reemplaza lo que es la, la exportación tradicional, donde un exportador, hablemos de una pyme pequeña, va a un país como, como Estados Unidos, como Canadá, a buscar un importador para colocar su producto en el mercado. Ese modelo es, eh, es muy, muy difícil, muy cuesta arriba. Siempre ha sido, los que trabajamos en promoción comercial sabemos que buscar un importador para una empresa es muy difícil. Los importadores eh, tienden a buscar partners que les generen mucho ingreso y una empresa pequeña que quiere entrar al mercado es una apuesta y muy, muy, muy pocas veces la toman. Entonces, ese modo tradicional es cada vez más difícil. Pero hoy en día, como existen los marketplace y la gente está comprando directamente a través de, de las plataformas online, la alternativa para las pequeñas empresas es vender volúmenes menores. Ahí hay un desafío logístico de cómo llegar con volúmenes menores a los mercados para poder eh, entrar a los fulfillment centers, que son las bodegas de estos marketplaces, mm -hmm. donde eh, termina el trabajo logístico de las empresas y empieza el trabajo logístico del marketplace en la venta, pero... Empieza el trabajo de, de marketing digital de las empresas para posicionarse dentro del marketplace y poder vender. No es, no es suficiente con estar dentro del marketplace, con estar, tener un lugar en Amazon con algún producto, sino que tienes que estar constantemente promocionando tu producto, ocupando eh, eh, estrategias de mercado digital para poder posicionarte y poder vender. Pero la alternativa existe y está siendo usada cada vez más por, por las pequeñas empresas. Es súper interesante, es como, yo lo veo como, es, como una, es, una, es una solución súper razonable, o sea, es súper razonable, eh, que, que lo hablábamos antes, que no, no se había tomado tanto anteriormente, eh, pero, eh, que, que es súper así como un salto cuántico, o sea, es como a partir de algo que... que, que y, lo de es, y, tiene, manera, y tiene una, es una lógica que lo, que lo apoya, la lógica es que el crecimiento del comercio tradicional es el, el, el que conocemos todos, de 1 un 2% son crecimientos ¿sí? menores, pues son, son mercados maduros generalmente, pero el crecimiento del comercio electrónico las plataformas de venta de comercio electrónico crecen a tasas del 20, del 30 o más anualmente. Entonces, ¿qué pasa? Se está mudando el comercio tradicional de las tiendas físicas al comercio electrónico. Entonces, aunque hoy es menor, solo en Norteamérica y en otras partes es menor, porque en, en Asia, especialmente en China, ya creo que es más del 50% del comercio se hace a través de plataformas online. Esa es la tendencia. Entonces, empezar a vender por plataformas online con volúmenes menores y creciendo en una. En, en una tendencia que va creciendo a tasas importantes, es una apuesta casi natural. Y es, y es lo que va, va a estar sucediendo, no, no en el futuro, es lo que está sucediendo ya. Los volúmenes de mercancía y los volúmenes de dinero que mueven las plataformas de, de marketplace en el mundo son, son gigantescas. Amazon sabemos que la fortuna del dueño de Amazon es la más grande del mundo por eso mismo, por la cantidad de, de negocios que ha generado. Sí, Entonces, claro. Esta respuesta es como una respuesta natural a una necesidad que ya ha estado como, como, como emergiendo. El la, tendencia, la tendencia del crecimiento del comercio electrónico es mucho anterior a, al problema que hemos tenido con la pandemia. Dentro de la pandemia se ha disparado la venta de comercio electrónico por razones lógicas, al, a, al mismo nivel como se han, se han disparado el uso de las plataformas eh, como la que estamos usando ahora para hacer reuniones eh, y que probablemente van a quedar. Y en el caso del comercio electrónico, las tasas de crecimiento antes del, de COVID, antes de la pandemia, ya eran muy altas. Era una tendencia que venía hace mucho tiempo y va a seguir, esto lo, lo, lo catapultó a un nivel mucho más, más eh, amplio y después de la, de la pandemia va a seguir creciendo. Claro, uno de lo, es como uno de estos cambios eh, que se van a mantener. Es un cambio que se va a mantener y las tasas de crecimiento van a seguir eh, aumentando. Hay muchas muchos elementos positivos. La gente empieza a apreciar su tiempo, el tiempo que gasta en movilizarse, en ir a comprar, en elegir productos, cuando lo puede hacer desde su casa. Y eso sí. difícilmente va a cambiar. Totalmente, porque te diste cuenta que ese tiempo lo puedes usar en otra cosa. Exacto, y la gente ha aprendido a valorar su tiempo. Sí. Ahora bueno, probablemente siempre lo ha valorado, pero no había mucha alternativa antes. De... Bueno, exacto, alternativa. ahora es el tema alternativa Tienes tantas alternativas para comprar ¿Vale? eh, en el mundo digital, en el mundo virtual, que, que como decías tú, ya, antes no las tenías, quizás tenías la, tenías, podrías haberlo hecho, si existían, pero no existían. Hoy son masivas y cada vez son más populares los costos cada vez son menores, eh, los tiempos de entrega cada vez son menores. La gente quiere comprar su producto y que se lo lleven inmediatamente y eso está cada vez sucediendo con, con, en, en menor plazo. Sí, bien impresionante. Como es bien impresion, Son bien impresionantes como las mejoras eh, que, que han ocurrido como en un tiempo tan corto. O sea, Así es. Y tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, que Canadá tiene un 94% de, de población eh, que está conectada a Internet y lo usa constantemente. Eh, otro elemento es que las compras con tarjeta de crédito pues, son lo más popular. Casi el, el 85% de los mayores de 15 años en Canadá tienen tarjeta de crédito. Entonces, son cosas muy cotidianas. Las herramientas para, para que esto eh, funcione y florezca ya existen. Están los medios. Tienen que ser claro. cada vez más, más eh, cada vez más común. Todo el mundo compra servicios, compra productos desde su teléfono. Ya y, y como siguiendo un poco con Canadá y esta línea como del, de, del comercio electrónico que puedes decir? como el comercio electrónico como eh, natural o que tiene mayor presencia en Canadá es Amazon. Amazon, Amazon es por lejos el, el marketplace más conocido, más popular. Probablemente porque fue uno de los primeros que se inició eh, y el que más rápido creció. Entonces, es el, el, tú sabes, el que primero llega siempre tiene la preferencia y ha sabido crecer muy bien. Hoy en día en Amazon puedes comprar una cantidad de productos increíbles. Las cosas más extrañas o, o, o <risa> <risa> más exóticas están, están, están online y tú las puedes adquirir. Ahora es, es bien el, el, como la logística detrás de Amazon, o sea, es como para, para que uno vaya a un curso, ¿no? A aprender. La logística detrás de Amazon es fabulosa. El tema para, la, para las empresas que están en, en, en Latinoamérica y quisieran vender en los marketplaces en Estados Unidos o en Canadá es llegar al fulfillment place. O sea, la entrada de la bodega de, y de, de, de Amazon en, en, o de eBay, por ejemplo, y entregar su producto. Desde ahí, eh, con el sistema eh, de entrega que tiene Amazon, todo se hace a través de ellos. Es impresionante. Eh, yo como no dejo de sorprenderme porque eh, el stop es una anécdota, pero yo tenía un compañero de trabajo que, que compraba unas semillas así como para plantar su huerto. Y yo pensaba, pero eso es material vegetal. Y llegaba con todos los permisos. Claro. Ahora, hay, hay dos, dos temas en, en, el, en el comercio electrónico, como vender. Uno es a través del... Eh, vendiendo desde tu mercado, por ejemplo. Si tú estás en Guatemala y quieres vender al, algo en Amazon, tú lo envías desde tu, propia, desde tu propio lugar, desde tu propio lugar de producción, a Amazon no está tu comprador en Estados Unidos en alguna parte. Lo puedes hacer, crear tu cuenta y vas a través de ello. El asunto es que el costo de envío desde origen, digamos, Guatemala hasta, hasta Estados Unidos por un producto es carísimo, claro. costo individual. Entonces pierdes competitividad. Si tú eres capaz de tomar tu producción en un volumen definido, tampoco tiene que ser muy alto, moverlo, hasta las bodegas de, de Amazon en Estados Unidos o en Canadá y entrar al sistema de fulfillment de Amazon, tu precio es el mismo que el precio de un productor local en Estados Unidos. Entonces compites en mejor, en mucha mejor eh, posición que si lo hicieras a través de, de, de tu país. Increíble, o sea, increíble como el cambio que, que le puede significar a alguien que, que, que quiere vender, eh, por ejemplo, en Norteamérica. Así es. Incluso si tú tienes un producto en Amazon Estados Unidos y ese producto se puede comprar desde Canadá en Amazon.com en Estados Unidos, hay un recargo por algunos derechos de importación, algunos costos de importación más el costo de envío que es mayor. Entonces lo que, lo que conviene más al productor o al exportador es hacer fulfillment en Estados Unidos para su mercado en Estados Unidos y hacerlo, entrar su producto a Canadá para venderlo en el Amazon.ca en Canadá. Lo mismo es válido para Europa, para Asia, para cualquier parte. Entonces, como para seguir la línea de lo que me estabas diciendo, quiero entender que hoy día hay como esta empresa que tú me estabas mencionando que cubre esa necesidad. O sea, como es una empresa que lleva como estos distintos, puede llevar estos distintos productos de algún lugar de Latinoamérica y dejarlo en el centro de distribución de Amazon evitando trámites y costos asociados, que mandarlos directamente. Principalmente evitando el costo de envíos menores, porque lo que claro. hace la empresa con la que nosotros trabajamos, que se llama Lab Marketplace, que está en Chile, pero trabaja con, con eh, productores de toda Latinoamérica, es consolidar el volumen de productos de, de varios exportadores en, en un lugar determinado. De Por ejemplo, digamos en Guatemala hay 10 exportadores que están interesados en hacer esto, Toda la carga se va junta hasta Estados Unidos, hasta Canadá, hasta el destino donde, donde se elija entrar a función Center. Entonces, con eso te estás ahorrando el, el costo por separado de cada uno, que es muy alto. Exactamente. Y el, la otra parte, del, del, de importantísima, que uno, que uno no le da tanto valor, pero llegar al mercado es una cosa, eh, que es un tema logístico y que no, quizás no es tan difícil de superar aunque hay que tener mucha coordinación es el vender dentro del marketplace y ahí tienes que tener eh, la empresa con la que nosotros trabajamos la marketplace es la que hace el marketing digital para que las empresas puedan vender dentro del marketplace porque lo que te decía anteriormente que una, tú puedes tener tu cuenta tú puedes llevar tus productos puedes tenerlos ahí pero probablemente si no haces nada vas a estar no, en, la, en, en, la, en la página número 40 de búsqueda. total Los compradores no te van a encontrar y no vas a vender. Total. Entonces, son, son esas, esos dos temas principales los que, los que hay que superar para poder hacer esta exportación vía Marketplace. Ahora, súper, interesante que, que, que como que esté emergiendo este sistema porque en el fondo es una superayuda ayuda para las pequeñas y medianas empresas. Es muy grande, es muy grande, ¿Sí? porque yo te, yo te comentaba que Canadá, por el ejemplo de Chile, es un, es un mercado muy importante, pero es un mercado importante para grandes empresas que tienen grandes volúmenes, que no tienen problema de llevar un contenedor, 10 30 contenedores al mercado, como son los productores de vino, productores de salmón, productores de fruta. Pero todas las demás empresas eh, industrias, empresas pequeñas, pymes, que quieren, que quieren llegar a estos mercados, eh, se les complica por el tema logístico, por la búsqueda de un distribuidor. En el caso, para ponerte un, un ejemplo, en el caso del vino, como conversábamos, que está separado por provincia, tú necesitas tener un importador o un, o un, o un eh, agente en cada provincia donde quieras vender. Entonces, eh, tiene sus complicaciones para empresas menores. Felipe, tenemos unas preguntas aquí de las personas que nos están viendo. Te voy a decir la primera, es de Sofía en Facebook, y ella quiere saber cómo, qué piensas tú eh, respecto a qué ventajas y desventajas consideras que hay en la diversidad cultural de un país como Canadá. Las ventajas eh, para, para un exportador, decimos, ¿cierto? Claro, claro, para entrar, supongo, al en mercado, sí. La, la ventaja es que un, un, un exportador eh, puede, puede encontrar su nicho en un país que tiene una diversidad cultural importante. En un país muy homogéneo, a lo mejor te puede ir muy bien y puedes venderle a todo el mundo, o a lo mejor no le puedes vender a nadie. Hay países que son culturalmente muy homogéneos y los gustos son muy parecidos. En países diversos eh, y multiculturalmente diferentes como Canadá, tú puedes tratar diferentes mercados, y es muy probable que en alguno de ellos tu producto funcione mejor que en otro. Eh, y siempre hay alguna oportunidad para algún nicho de mercado donde hay eh, tanta diversificación cultural. Sí. Y, y como lo mismo hace que eh, para, para, quizás entonces, como para productos que son como de volumen, o que usan mucha economía a escala, eh, la fragmentación quizás no les sea tan atractiva, o podríamos decir que a estas, a estas alturas, como de la evolución de integración y, y migraciones y, y constitución de los países, eh, ya como que la diversidad cultural está súper presente en la mayoría de los mercados, ¿no? Bueno, salvo en eh, China. Eh, eh, sí, en mucho, muchos está muy presente. Europa es muy multicultural. Claro, claro. Eh, Norteamérica es muy multicultural. Asia, menos quizás. Claro. Eh, pero depende depend de los productos. Hay productos que son, que son masivos en, en, en todas partes del mundo. Hay productos que tienen mucho de cultural. Eh, en el ejemplo, el ejemplo más conocido que te, que, que te comentaba antes, el mercado, si tú tienes un producto extraño, nosotros en Chile producimos, eh, hay productos del mar que se consumen básicamente en el mercado asiático. Sí. Entonces, si tú, si tú miras Canadá y dices, ¿qué voy a hacer aquí? No, en Canadá y en Estados Unidos hay colonias asiáticas muy importante, que están concentradas en, en Nueva York, en California, o en British Columbia, o en alguna parte en, en Ontario, donde esos productos que tú vendes en Asia funcionan perfectamente en mercados norteamericanos. Para eso, minorías étnicas, que son minorías porque son grupos no tan grandes, pero con un poder adquisitivo súper importante. Claro. El, eh, me, mientras estaba dando la respuesta, me acordé que en algún momento me tocaba evaluar unos productos porque lo que no se consume en un mercado que lo produce, se puede consumir en otro. Y entonces claro. me acuerdo que estaba todo este, como estas empresas que eran varias que producían como unos snacks de, por ejemplo, orejitas de cerdo y ah, que sí. se vendían... Sí, y se vendían súper bien. O sea, en Chile no, no, no había mercado para eso en ese momento, pero se iban súper bien a otro lado. Y somos grandes productores de pollo en Chile, tú sabes. Que claro. Se exporta bastante. Las patas de pollo son, son, son parte de, de un cóctel en, de, en China muy, muy popular. Todas las patas de pollo de Chile se van para allá. Como claro. dices tú, donde los productos que... Y, y, y, y eso es bueno, saber que en otros mercados hay otros grupos, porque nosotros en, en Latinoamérica culturalmente eh, no somos tan diversos tampoco. Tenemos en, en, en Sudamérica, tenemos algunos grupos étnicos menores, pero no somos tan diversos. Y el ir a otros mercados y ver lo que existe, te abre los ojos, decir, oye, este producto es un producto que en, en, en mi país no se consume y acá es... es no, no, no vale oro, pero es de consumo masivo. Claro, te ayuda mucho claro. a la idea de producto. Para contarte, ver, anecdóticamente te cuento que en Chile el, el loco, tú lo conoces, eh, sí. es un, es un, un avalón chileno, se llama, valía muy poco hasta los años 70, era un producto del mar muy popular en Chile, todo el mundo lo conocía, pero tenía un valor muy bajo. En un momento se descubrió que el abalón era muy parecido, el loco, perdón, era muy parecido al abalón asiático. Y el precio, y se, y se empezó a exportar y el precio subió, no sé, mil veces su valor en Chile. Qué Impresionante. Era mucho más valioso en Asia que en, que en, que en el mercado doméstico. Sí, ese es un producto súper interesante porque se da en las costas de Chile y Perú. Y ya está. Así es. Y ya está. Y ya está. Hay otra pregunta. Eh, mira, dice eh, Emily eh, que nos está viendo en YouTube. Además del marketplace o mercado online, ¿qué otras alternativas innovadoras consideras que han surgido en el comercio canadiense? Yo me tomo sí. esa pregunta, me tomo esa pregunta. No sé si hay en porque es como antiguo, pero aprovecho como de preguntar o ponerlo también en esta pregunta. Eh, a mí me llamó mucho la atención en Canadá la, la, las eh, health stores, se llama health store, ¿no? O healthy stores, o sea, esas como tienda de, de productos saludables, sí, ¿Sí? vitaminas, ¿Sí? alimentos, etcétera, sí. O sea, en Latinoamérica son poco comunes. Acá son masivas. Sí. Es, es una categoría de, de, de tipo de productos muy, muy popular. Sí, yo, Por origen de bueno. todas partes, ¿eh? productos vienen de, de Europa, vienen de Asia, se producen acá, vienen de Latinoamérica, de cualquier parte. Sí, son increíbles. Sí. En, eh, de tipos de tiendas, te diría que lo, lo más lo que más, lo más nuevo, lo más innovador son, la, son las tiendas online. Definitivamente. Y, to y todas las tiendas tradicionales se convirtieron en tiendas de comercio electrónico ah, no, debido al okay. a, a, a el tema del co de COVID. ¿Y en, en qué, de qué otra forma se vende? Bueno, depende del producto que sea, pero, por ejemplo, en Canadá existen canales de distribución para productos, como decías tú, los, los, los health stores para productos eh, de salud, vitaminas, etc. Existen cadenas de supermercados, cadenas de verdura o cadenas de, de diferentes tipo con, con acento étnico. Por ejemplo, en British Columbia existe una cadena de supermercados que se llama TNT, que es, un, es una cadena de supermercado es lo mismo que si tú entraras a un supermercado en Hong Kong, un mercado asiático, totalmente asiático, enfocado solamente al mercado asiático de, de la ciudad. Y es una cadena no menor, una cadena grande. Eso está eh, como, como interesante. O sea, como a nivel de esos retails que son súper específicos, pero que sí son importantes. Sí, sí, sí, claro. Y, y como te decía, el, en Vancouver, la, la población de origen asiático reciente es sobre las 600.000 personas. Entonces, no es una minoría tan menor, claro. Claro. Y Claro. Y, y yo tengo otra pregunta, porque... Eh, Respecto a las tendencias como eh, eh, de, de, de los impactos de los productos en el medio ambiente, por ejemplo. O sea, como a nivel de consumidor, eh, el mercado canadiense se destaca por ser como eh, consumidores conscientes respecto al medio ambiente, ¿no? Mucho, o sea, sensible. Personas ¿Qué, qué, qué y un... medio ambiente. Sí. Sí, tiene que ver mucho con, con las nuevas certificaciones para productos en general y no solamente alimentos eh, certificaciones forestales, certificaciones de huella de agua, eh, las certificaciones que tengan que ver con algún impacto positivo o, o que aminoren los impactos negativos en el medio ambiente son, son, son usados y son cada vez más populares. Los consumidores canadienses son, son consumidores relativamente bien informados son bien sensibles al tema medioambiental, sobre todo, no sé, productos que tengan que ver, por ejemplo, el, el atún que tenga que ver con, con donde se pruebe que hay algún problema con capturas de delfines, etcétera, inmediatamente se deja de comprar. Eh, es bastante sensible. Tiene que tomar en cuenta que las prioridades de un país eh, con el nivel de desarrollo que tiene Canadá son diferentes a la latinoamericana. Las prioridades medioambientales son muy importantes. Ahora tendrá que ver, y lo acabo de pensar, como este, esta como sensibilidad en los consumidores canadienses eh, estarán relacionadas como con el surgimiento de Greenpeace, que de hecho es eh, en el lugar donde estás tú. O sea, Así es, Greenpeace es local ¿no? de la Nación Vancouver. Claro, o sea, eso marca de alguna manera eh, a una población, quizás. También yo, saben, creo que, yo creo que creo no es que Greenpeace lo no marque, sino que Greenpeace es es el, la una muestra, expresión. es una expresión de cómo, de cómo siente la sociedad eh, los temas ambientales. Claro. Eh, ex, existe un programa en Canadá que se llama La naturaleza de las cosas, con el doctor David Suzuki, que tiene creo en el aire creo como 25 años sobre temas medioambientales y uno de los programas más famosos y más, más queridos de la cultura canadiense. Entonces uh -huh. tiene, que ver, tiene que ver con eso, son expresiones... De una, de una sociedad que sí se preocupa por los temas medioambientales canadá es un país enorme con riquezas naturales gigantesca y, y saben valorarlo Qué interesante claro en realidad ahora que te estaba preguntando tienes razón es más una expresión que, que eh, o sea es una expresión del, del, de, de, de como de la cultura de la identidad de del, una parte del país sobre todo interesante eh, sí Felipe, no sé si hay alguna, así como alguna última cosa o una joyita que nos quisieras decir como del mercado canadiense. Nada, nada de especial, pero si hay exportadores que estén interesados en el mercado canadiense, lo, les, eh, los empujo a que busquen información y que conozcan el mercado porque es, es muy interesante. Eh, es un mercado donde yo creo que para todas las pymes que se interesen y hagan el esfuerzo y hagan... Eh, la inversión de, mirando en el mediano y el largo plazo van a encontrar negocios es un mercado muy interesante es un mercado muy transparente también eh, es lo que es la gente los negocios generalmente son muy straightforward eh, poca trampa las reglas también claras y es bastante competitivo así que eh, yo creo que es una gran alternativa al, al, como mercado Latinoamérica y como decíamos al principio, es un mercado que está subvalorado, está eh, escondido detrás de la montaña de Estados Unidos. Eh, yo, la verdad, Felipe, te agradezco enormemente esta conversación porque como te decía en algún momento, a mí como que permanentemente o cada cierto tiempo, es como que me acuerdo de Canadá y pienso como, como ahí está, pero me da la sensación exactamente eso que decías, como que, como que unos lo ven más que otros, que, o sea, que es de todo sentido y, sobre todo, para eh, Centroamérica, que, que es de donde estoy mirando yo ahora, eh, que, que, que está Estados Unidos y es como, es como la primera puerta de entrada o como, como la puerta de entrada eh, esperada ¿no? por los exportadores de, de, de esta región. Eh, es. Pero me parece importante tener esta conversación un poco como como para, para abrir, eh, como por último la inquietud de pensar que, que, que Canadá tiene grandes condiciones para establecer alguna relación de negocio ahí de largo plazo, eh, y con estas características diciendo que me parecen como que son, eh, son del todo relevantes, o sea, como tener una contraparte eh, con las características de la contraparte canadiense, yo creo que es un lujo, o sea... Es un lujo como, eh, en general. Y, y como que me quedan a mí un montón igual de preguntas quizás para otras conversaciones porque me, me interesaría como mucho quizás profundizar en este, en este sistema que nos estabas contando de, para llevar productos a, lo, a, la, a, los, a, la, a las bodegas centrales de... De, de los e-commerce grandes, creo que eso hay como quizás como para darle vuelta a contar un poco quiénes lo están haciendo y cómo les ha ido. Eh, y, y eso en realidad yo te agradezco en nombre del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, eh, a los que nos vieron, y muchas gracias y hasta, hasta la vista. No, no se <risa> olviden Por... nuestras redes sociales. Por mi parte, encantado. Y si, y si es necesario, si les gustaría conversar más sobre el tema específico de la de las, de los Marketplace, podemos tener otra sesión sin problema. Encantado de, de, de estar. Totalmente. Muchas gracias, Felipe. Gracias a gracias todos. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos. Uh, Antigua es un an lugar